Buenas noches, mi gente. Nosotros hacemos este video con el, más, con el más dolor en nuestros corazones. Con todo el dolor en nuestros corazones. Que ha fallecido mi padrastro, ha fallecido el padre de esta familia. Entonces, a nosotros nos no van a dejar morir aquí, ¿o okay. qué? Miren, mi hermana embarazada, la hija del fallecido. Ahí está mi madre, que posiblemente esté afectada posiblemente esté afectada porque ella ha tenido contacto directamente. Mi, abue, mi bisabuela ya de 96 años que tiene, mi hermanastro está por ahí. Entonces, ministro de, de Salud Pública, licenciado Dalí, Danilo Medina, nos va a dejar morir a nosotros, eh, a morirnos. Estamos aquí en San Francisco de Macorís, Gessimaní. Estamos aquí. Sí, manita, amo aquí, mi esposo me lo dejaron morir, me lo dejaron morir, mi esposo, me cansé de llevarlo al médico y me lo despachaban, y me lo despachaban y no me lo hicieron casa, de que la prueba no llegaba, y se murió, se me ofició en la casa, miren mi abuela, vean, miren, mm. mi abuelita, mira a mi embarazada, vean, Ay, ayúdenos, por favor. Por favor, ayúdenos. Nosotros en la William Mies, número 46. Y no nos han hecho la prueba. No han venido de que, que venían a fumigar y no han venido nada. No van a dejar de morir. Yo soy diabética y estoy muy mal. Ayúdenos, por favor. Ya ustedes saben, mi gente, ese es el sistema de ahora. ¿Qué han... Qué... ¿Qué hacen con la prueba? ¿Qué están haciendo? Que no hay prueba, supuestamente no hay prueba. ¿Cuántas veces se llamó al sistema 911? ¿Cuántas veces no se llamó al ministerio? Que él estaba enfermo, tenía dos semanas enfermo y esta mañana fue que murió. Cuando lo llevaban al médico murió en el camino, porque llamaron al 911 y no vino esta mañana a socorrer tampoco. Entonces ese es el sistema. ¿Qué es lo que estamos pagando nosotros los dominicanos? ¿Qué es lo que estamos pagando?